de Marcela Tauro. Bueno, me llega a ver qué me pueden aportar, mm. ustedes saben le llegó también. A ver. Que eh, no sería la mejor relación entre dos compañeros de trabajo. Uh, Para uy, no decirte que no se hablan casi. Ah. No se, ah, se hablan qué feo. poquísimo. Sí. Eh, se conocen hace mucho. ¿De Canal? Se conocen hace mucho, hacen teatro. Teatro. ¿Televisión hicieron juntos? No lo sí hicieron sí. sí, juntos, ah. perdón, sí, sí, hicieron sí, juntos, sí. ¿Y está. antes creíamos que se llevaban bien? Antes o se llevaban se pueden... bien, antes se llevaban bien. Mm. Esto empezó a pasar, me parece, un año atrás, dos años atrás. Son, digamos, exitoso, No es actual, son... ¿eh? No es actual. Ahora están trabajando y haciendo un ah. exitazo. ¿Son contemporáneos, misma edad? No, ah. no, ah. No. Ah. no misma edad, pero eh, uno de afuera decía, ay, se llevan bárbaro, no, no. no. no. No apostaría. ¿Y aparentan tener el carácter bravo los dos o no? son Yo no los tenía como carácter bravo, no. pero me dicen que aparentemente son los, los dos... Los son. Sí, sí, son sí aparentemente peores. sí. Perdón, ¿hubo alguna mujer en el medio? No, no es un tema de mujer. Ah, no, de no. de es un tema de. ¿viste, yo no entiendo mucho de teatro, sí. pero viste cuando estás en el. y morcillean. Uy, pero, el y morcillean ah, ah, no me ah, pasas, claro. me alargás. Sí. No me pasas, ah, lo Sí, papá, pero, Empezó me así, empezó con una jodita así, que me tiento que soy el otro, hasta que, bueno. Pero eh, los dos son dos actores. Uno debe ser humorista entonces Los dos están haciendo los un Estamos como actores, digo, por eh. Sí, sí, los dos tenemos. Los dos son conocidos y trabajaron. Bueno, lo voy a decir. Sí. Marcelo de Belli sí. y Darío Lopilato. ¿En serio? A viste que están haciendo un exitazo. Coqui. Están haciendo un exitazo en la calle Corrientes, en el Gran Red. Trabajaron mucho con Aldo Funes ellos. El año Bueno, a partir de ahí dicen que Habría empezado la cosa. Hicieron vamos a contar mentiras con las Sacones en el multiteatro el año pasado. el móvil El móvil este que estábamos pasando, me parece que de ellos. Hasta ahí venía bien la cosa. ¿Pero qué? ¿Tiene que ver con una cuestión de celos entre ellos o de.? No sé si de celos de. Bueno, uno sintió, bueno, este chico alarga mucho uh, lo el otro ¿entendés? Pero pero además, que no, hay un, este. no es por desconfiar de lo y que pasa no, no se habla que dice, bueno, mira, te estás pasando. Sí, pero los directores no miran sí, todos los días ahí la función. Que... Ah, igual bueno, está, igual sí es... Que es, igual es, es y... No, igual es... es Franchela el director. Ah, acá, sí. pero no, acá. La cosa arrancó. No, la arrancó allá. Fugles. Ahora acá directamente están guionados. Yo, pero obviamente, bueno, chico, arriba, acá te acá digo, no arriba del vivos. escenario no ah, se nota nada. Por eso, acá no, están... Claro. Yo, ya yo lo ya vi no se nota nada, está espectacular. Pero el escándalo fue con Aldo Funes El escándalo no fue ahora, fue el año pasado o el anterior. Y están peleados desde esa época. Sí, no se hablan. Igual son dos actores de carácter bastante dóciles. O, ¿Sí? o por yo lo menos lo que, que, sí. que aparentan yo lo tengo que, que sí. lo que aparentan sí. es que son tipos que hacen caso a los directores que nunca tienen un problema mediático pasa que claro, lo que como... pasa es que los dos van por la misma línea actoral digo, Exacto. son humoristas claro. son como cómicos Con el entonces, del público. entonces me parece claro. que eso molesta que eso, tanto eso al genera... actor cuando sí. te, montilla, cuando Algunos, no te da un pie. la vieja escuela era eh, viste, medir los tiempos de quién se si alargás si no alargás si das bien el pie ah. viste, porque a veces digo un chiste puede funcionar, no un chiste tiene como un tiempo, un timing, pero a veces algunos los alargan, claro. alguna esa escena visto la contraescena. Algo que generaba siempre discordia era la contraescena. Cuando uno tenía que hablar y el otro está haciendo algo atrás, ¿entendés? Ah, claro. el entre, entre dos hubo... Hay grandes historias de esto. Claro, porque... Todas, hay dos que se... No, no uh, ya me acordé como tres mínimo. Es que momento. se mataban, que se mataban <risa> en el escenario. Claro, mientras la otra y la otra chiquitita y la hacía la contracena me... y le sacaba no. el foco del... De... Pero bueno, la claro, contraescena genera mucha discordia, después el tema de alargar también. Bueno, acá en Casados con Hijos, sí. ellos tienen un contrapunto porque, a ver, lo que hace... Eh, lo pilato sí. es que está eh, caliente porque es está así con la, el personaje de Arusi es la, la, novia, la novia de, de Belis claro. en la obra entonces ahí tiene claro, mucho contrapunto Digo, acá en la obra ah, tiene y también. la verdad en la obra claro, no se notaba no, con, no, con María Elena claro. ah, igual ah. llama la atención porque teniendo tanta confianza después de haber trabajado tantos años que sí. no nos sí. han podido plantear si en algún momento alguno le molestó no algo de otro no lo sé eso si lo plantearon o no, no, no para no hablar pero chicos a ver acá hay una cosa que es muy sencilla a mí lo que me el título es no, no se, se habla. hablan desde aquella vez. Acá, aquella con, vez, con vez, los, vez, los vez. millones, la única que no agarró fue eh, Erika Rivas. Después, sí. acá nos hacemos todos amigos. No, calladito <risa> la boca, un reloj. No, sea no, no, no. no, no, no, no. no. que le Vici con Franchela no se Pero jode. Belma no, no, no, no, y no, Perfecto, no. te digo, arriba del escenario no se nota y, nada. Igual.